Hola amigos de Radio Suiza, bienvenidos en este miércoles de sabor y nos complace muchísimo poder compartir un poquito de esta gran celebración de 30 años que está festejando el restaurante icónico Café de Sartis en Puerto Vallarta y hoy con una fiesta muy, muy en particular y muy peculiar. Hoy está esto que se llama Cóctel entre Cuates. Se han reunido a 12 chefs. Quienes van a estar dándonos a probar de algún canapé delicioso, sabroso, con ese toque muy peculiar, con ese toque gastronómico que solamente ellos nos pueden brindar. Además, vamos a estar degustando de rico vino. Y estamos precisamente aquí afuera del restaurante Café de Sardis. Vamos a hacer un pequeño recorrido, si les parece. Vamos viendo a ver quiénes se encuentran por acá con nosotros. Y vamos a pasar por acá a ver a quién nos encontramos. ¿Qué, ¿Quiénes son ustedes? ¿A quiénes representan? Somos Manhattan, venimos de Guadalajara con la paleta tradicional, la paleta hecha fruta. Es una paleta originaria de allá, como bien dije, estamos de regreso en, en Vallarta, gracias a nuestros patrocinadores del día de hoy, por su aniversario, y que nos dejaron participar en su, pues en su evento, más que nada. Claro, entonces directo de Guadalajara, es una paleta. Ahorita imagino, bueno, por el calor no la pueden tener aquí, pero al ratito las vamos a probar. Y amigos, muchísimas gracias. Amigos, yo les quiero recordar que si ustedes quieren venir, esto está abierto al público. Hoy es una cuota realmente de recuperación muy económica de 350 pesos, pero ustedes van a poder disfrutar con todos estos chefs que están participando. Todos ellos tienen historia, son cuates, como dice el nombre del, del evento. Y bueno, pues hoy están aquí presentes. ¿Con quién está? por acá? ¿De dónde nos visitan? Nosotros somos una empresa local que se llama Viña de Baco y traemos vinos de todo el mundo. Y distribuimos y ahora sí que en toda la bahía y aquí en Vallarta, Nueva Vallarta, Nayarit, Tepic, todo. ¡Ay, qué rico! Pues hay que probar, amigos. Y bueno, aparte de estar hoy aquí presentes, ¿en dónde los encontramos cuando queramos degustar de sus ricos vinos? Eh, sí, o sea, nos pueden visitar en nuestra página www.viña.com.mx ...ahí nos pueden visitar y se van a dar cuenta del gran portafolio que traemos. Y ahora sí que estamos presentes casi en todos los hoteles y restaurantes de la localidad. ¡Ay, perfecto! Muy bien, pues felicidades, qué bueno que están aquí... ...y enhorabuena por estar celebrando 30 años con Café de Sartido. Vamos a voltear por acá a la cámara para, brindar, para brindarles un poquito de la vista... Apenas están realizando pues, el montaje, digamos que este es el preview que estamos dándoles a ustedes para que vean un poquito de lo que hay aquí. Y ustedes son del de restaurante Tintoque, ¿verdad? Y, y cuéntenos, ¿cómo van a participar en esta fiesta de Entecuates? Pues mira, traemos lo que es un tomate. Un tomate pues ya es clásico del restaurante. Eh, lo traemos por lo mismo que les gusta mucho a la gente y pues es, es muy bueno compartirlo con ustedes. Es un tomate que se cose durante 24 horas. Entonces ya es un proceso de mucho cariño. Ah, bueno, pues aquí vamos a estar también al pendiente. Estamos en el preview, muchísimas gracias. Vamos a ver por acá. Se, a, aquí se ve algo muy muy tentador y muy sabroso. ¿Con quién estamos? Estamos representando a Di Cortez hoy. Mucho gusto, Franco Salgado. Platícanos, ¿cómo participas en esta fiesta hoy con café de sartén? Hoy tenemos una piernita de cordero, tenemos falafel, que es a base de garbanzos. Tenemos una ensaladita y una vinagreta de tomates cherries confitados. wow ¡Qué rico! Oye, ¿Y en dónde te encontramos aparte de hoy en esta fiesta? Hoy estamos en Dicortés, que está en Vía Láctea, en Caloxo. ¿Ya cuánto tiempo aquí en Vallarta? Yo tengo dos años. Dos años, realmente muy muy joven en, en, incursionando, y, pero ya entreno con todo. Con todo, como sí, tiene que ser. Oye, pues muchas felicidades, enhorabuena, qué bueno que estás aquí, que estás participando en este 30 aniversario y muchísimas gracias. No hombre, bueno, pues ya empezamos a ver algunas de las personalidades aquí llegando, por supuesto, aquí está el señor Thierry Bluet, su esposa, sus invitados, y vamos a seguir caminando en esta fiesta, aquí en, en este cóctel en la calle, entre cuates que se está realizando, Monte Chanique, presente siempre en los grandes eventos, en los más importantes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, por aquí andamos, este, no sé si quitarme, si quitarme o no, quitarme. Vamos a, aparte vamos a comer y vamos a tomar, entonces así como que nos vamos a relajar un poquito, Monte Chanique, presente siempre en los grandes eventos, Qué padre. Sí, pues esta bodega 100% mexicana, este, ubicada en el Valle de Guadalupe, en Ensenada, Baja California, nuestros vinos premium, y muy honrados siempre pues, de estar en los mejores eventos, que como siempre los de Tierri, pues siempre son los mejores, en conjunto con pues, muchos de los chefs que son reconocidos dentro de la bahía, ¿no? Claro que sí, y cómo no participar en estos 30 años de uno de los restaurantes más icónicos de Puerto Vallarta. Así es, parece que fue ayer casi casi no, pero ya 30 años de, de este gran restaurante y bueno que ahora también está esta torre emblemática que el día de hoy nos van a presentar, que pues finalmente termina de darle este icono a, al centro ¿no? de Vallarta. Así es, muchísimas gracias Shanik. y muy cierto lo que comenta nuestra amiga, definitivamente Thierry ha tratado de darle un toque muy urbano a esta fiesta, contrató a un pintor que realizó pues todo un cambio en la fachada y como ya nos adelantó en primicia exclusiva con Radio Switch, va a hacer modificaciones también interiores. Vamos a seguir por acá caminando para mostrarles un poquito más de lo que aquí encontramos el día de hoy. Loma 42, por acá presentes también nuestros amigos de Loma. Hola chicos, ocupados, ¿cómo andan? ¿De dónde vienes? Si quieres quítatelo, para que puedas. Restaurante Loma 42. Oye, qué padre, ¿cómo van a participar en esta fiesta? Cuéntame. Nosotros trajimos eh, un taquito de cola de res, lleva frijoles con chicharrón, y lleva una, una ensaladita de tomate verde con mostaza, y traemos también una croquetita de camarón. Ay, Oye, pues qué de Nuevo Vallarta, Loma 42, exactamente en qué parte para ir a visitar. Entrando a la plaza, luego, luego, este eh, pasando a la plaza para bien. En la siguiente San Plaza, Plaza San Carlos, ahí estamos para servirles. Ay, pues muchísimas gracias chicos, felicidades, enhorabuena por participar aquí en estos 30 años de Café de Sartís. Y bueno, vamos a darles un, un ligero paneo de todo lo que está sucediendo aquí en Café de Sartís. Acá ya está el chef Thierry Bluet, también por acá. Vamos a acercarnos aquí a la mesa de Thierry Bluet. Para, para ver qué está aconteciendo por acá. M varios invitados y bueno, un restaurante. en ¡Tierrito, te nos vayas! Dale la bienvenida a la gente bonita que nos está viendo y que a lo mejor no se había enterado. Bienvenidos, ya, ya están todos enterados que este año cumplimos 30 años de Café artistas y todos los meses tenemos eventos bien padres con, con amigos, clientes, chefs y uh, hoy es la, la, el evento en la calle, frente a Café Desartistes, con todas las galerías, el estreno de las obras de arte de el, nuestro artista Antonio, y todos los chefs invitados que ahorita vamos a presentar en un breve momento, y viñedos invitados, que la pasen súper súper padre, y mañana tenemos la cena entre cuates en Café Desartistes, que ya creo que ya casi no hay lugar. Pero estamos contentos celebrando 30 años de Café de Artistas Muchísimas gracias Derry, bueno pues ya lo dijo él, celebrando 30 años Parte de su staff, de su equipo, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, bienvenidos todos ¿Cuántos años ya trabajando en Café de Artistas? 27 ininterrumpidos ¿Cómo crees? 27 ininterrumpidos, ese es, es mi segundo regreso después de que se inauguró Café de Artistas en el 90 trabajé un año, después me movieron a otro lugar, pero ya tengo 27 de regreso. Recuérdanos tu nombre, porque eres una figura, ya part, formas parte del mobiliario de Café de Sartís. Pues sí, todo el mundo me conoce como Polo, soy Polo Tobar para todos ustedes y los esperamos en Café de Sartís, por supuesto. Polo, ¿y cuál es la función que tú haces o que has venido haciendo en Café de Sartís? Bueno, yo soy el gerente general de operaciones y bueno, pues todo esto es parte de la... ...de la organización que hacemos dentro de Café de Artistas... ...todos esos ...las cenas maridaje... ...la operación diaria en el restaurante... ...eso es parte de la... ...de lo que es la, la gerencia del restaurante... ...así es... ...¿cómo te sientes finalmente hoy con esta fiesta de 30 años?... ...vamos a mostrarle a la gente lo que sucede acá... ...¿cómo te sientes feliz, con esta fiesta?... ...la verdad feliz... ...porque la respuesta de la gente... ...ha sido... ...pues maravillosa ahorita estamos apenas empezando y ya se ve un tumulto de gente así es bueno pues vamos en el preámbulo como quien dice abriendo apetito pero ya listos para disfrutar con esta fiesta muy contentos de celebrarlo con ustedes gracias por no, gracias a ustedes <risa> bienvenidos muy bien, amigos, pues de esta manera nos despedimos a través de Radio Switch. En esta primera transmisión vamos a estar al pendiente de que lleguen más invitados especiales, de que se haga la presentación respectiva de los chefs. Vamos a acercarnos por acá para que se vea como que la toma de, de todos los, los chefs que están aquí presentes. Eh, se va a hacer la develación, no, pues ya oficial se podría decir, de la pintura de Antonio Collado que se encuentra en el exterior. Vamos a mostrarla esa, esa pintura. Eh, nos explican que tiene un, un efecto especial, donde si la ves de un costado, de un lado, eh, se puede ver el rostro incluso de María Félix, pero que cambia con las tonalidades del atardecer, del sol y del día. Y bueno, pues de esta manera amigos, nos despedimos a través de Radio Switch en este miércoles de sabor. En este miércoles de sabor que coincidentemente, que coincidentemente, bueno, pues también nosotros aquí celebrando con Café de Sartís. Nos despedimos, muchísimas gracias amigos y continuaremos transmitiendo desde 30 aniversario Café de Sartiz en este coctelente cuates en la calle. Gracias.